son los bosques de palermo acá en capital federal un hermoso lugar donde viene muchísima gente a correr a pasar el día nosotros hoy nos vamos a pescar al parque de los niños una opción costera entre vicente lópez y capital federal vamos a ver cómo se comporta la pesca acá está la cancha de River por Lugones, avenida Lugones continuamos hacia la provincia de Buenos Aires serán unos 2000 metros antes de la subida a General Paz mano derecha, tenemos el acceso al parque de los niños ahora le vamos a estar indicando cómo, cómo llegar bueno, estamos llegando como ven hacia la izquierda es acceso a General Paz a la provincia y acá tenemos esta calle que a la derecha tomamos y ya estamos llegando al parque de los niños un lugar espectacular ahora le vamos a mostrar más adelante bueno, este es el ingreso un lugar totalmente gratuito y bueno muy bien cuidado así que una linda opción para el pescador y la familia Bueno, acá estamos amigos, Parque de los Niños, es un lugar espectacular, mucho verde, tranquilidad, paz y con una linda costanera para pescar, así que vamos a ver cómo están las especies de grano en este comienzo de temporada, noviembre de 2021, una opción familiar y cercana, bueno, vamos a cómo va, con el piqué. Ahí. Agarrar el... ahí, ahí Isa, ¿te animás a agarrar el copo y sacarla? Uh, está linda, che ahí tiene... es un sábalo? No, sí, sábalo, pasé ¿Con qué salió, che? Para que se vea que es un sábalo, ¿no? Porque algunos sí. se confunden con la carta, la boga. Pero es un sábalo que picó con carnada. ¿eh? Con masa. Arrancando el día, Mario. Ven Ahí vamos, Venimos bien, ¿eh? Sí, olvídate. Vamos. fileteo? Sí. <risa> casi alto, casi alto. ¡Uh, qué buen amarillo! Hace juego con, el, con la salida, Mira, Bien, ¿Eh, Mario. A fondo con lombrí, ¿eh? Lejos. Fondo con lombriz. Bien lejos, te picó. Okay. Como te gusta, ¿eh? tirando lejos. Sí. Al deporte. <ríe> Full o sea. ¿Cómo está el sabalaje? Eh? Día puro full hoy el sábalo, ¿eh? Increíble. Sí ¿eh? Y pica con carnada, porque muchos no creen que pica. No, pica, pica, pica, pica. Linda pesca. ¿no? Por lo menos divertido. Sí. Cerca. Thank you I don't Oh, oh, Milagrosa. Con la super milagrosa. Vamos, ¿qué? No, no, no, no, no, no, no, no, linda